A las personas que hacen todo lo posible, para que te alejes de ellas, hay que hacerles caso. ¿Sabes? Muchas personas son mudos emocionales, son incapaces de demostrar con palabras, lo que con hechos queda en evidencia. Es decir, son personas que no pueden decirte, mira ahora no quiero una relación contigo, porque tengo a otra persona. Sin embargo, sus actos hablan por ellos, ya no llaman, ya no describen. Cuando planean salir, te cancela, a último minuto, y eso es algo que se repite una y otra vez. Cuando hay una fiesta donde quieres que venga contigo, simplemente te deja plantada, plantado. Una cita con esa persona es más complicado, que tener una audiencia con un funcionario de gobierno. Vamos, que literalmente es imposible que esa persona le dedique tiempo a la relación, y siempre te dice que está ocupado. Que le comprendas, que entiendas que es una persona que tiene muchas cosas en la vida, y que debes comprenderla. Lamentablemente, tú no puedes estar detrás de una persona que no cuenta con el tiempo, ni con las ganas de estar contigo. A veces no es el tiempo lo que le falta, sino la convicción de que contigo quiere estar. Y seamos honestos, muchas personas no quieren realmente ser parte de una relación, solo están buscando paliar una necesidad. Como el típico chico que busca olvidar a alguien, y trata de hacerlo a través de ti, o la chica desesperada por tener pareja, que le da igual si es contigo o con quien sea, lo importante es cumplir ese rol, de estar involucrada en algo. Mucha gente se ve motivada a estar en una relación, por muchas razones, lejanas al amor, a veces por costumbre, a veces por presión social, a veces por distraerse un rato, o simplemente porque no saben lo que buscan, y en el acto termina por quitarte a ti tu tiempo. Así que, si con actos esta persona te está diciendo que te alejes, te sugiero hacer caso. No es necesario las palabras, cuando el mensaje se entiende sin articular ninguna frase. Te juro que existen muchas personas tan rotas, que en su propia demencia e histeria terminan por romperte a ti. Existen personas que no te quieren perder, pero tampoco saben cómo cuidarte. Sus heridas pasadas las convirtieron en verdaderos monstruos emocionales, infectando cada relación en la que se meten, arruinando cada oportunidad que la vida les presenta. Están tan llenos de dolor agrias emociones, que tratar de repararlos es casi imposible. Te encontrarás con esas personas siempre, que aunque interesadas en quererte, no pueden tenerte. No son solventes. Hay algo que aprendí hace un tiempo atrás, y es que cuando tú vas a un banco a pedir un préstamo, lo primero que el propio banco hace antes de aprobarte el crédito, es averiguar sobre ti, tus ingresos, de dónde viene lo que ganas en qué lo gastas, en qué propiedades tienes, si posees negocio, o estás trabajando. Esto con el fin de determinar tu solvencia, y qué tan probable es que tú puedas pagar el préstamo. Bien, en el amor es necesario tener eso en cuenta, y es evaluar la solvencia de una persona, que pretende quererte. Mucha gente, aunque suene crudo, es insolvente, no tiene los medios para estar con una persona como tú. Y no, no te confundas, no hablo de dinero propiamente, hablo de la salud emocional que esta persona debe tener la disposición a hacer de la relación una prioridad, el amor propio que esta persona se tiene, y lo, y lo más importante, que disponga de tiempo para poder dedicarle a una relación, si no posee nada de lo que mencioné, es probable que estés con una persona insolvente, que aún no puede costear tu amor. 1. Hablé de salud emocional. Si una persona no es estable, no tiene claro sus sentimientos y todavía arraiga emociones hacia su expareja, tanto de amor como de odio, si siente rencor hacia las mujeres o hacia los hombres, o si cree que las demás personas son hostiles, por defecto será una persona desconfiada y jamás querrá confiar plenamente en ti. Eso dará como resultado que siempre trate de esconderte cosas, jamás entregarse a la relación o asumir que tú le vas a lastimar. Así que, como quiera, buscará ser él, ella, en acertar el primer golpe. Número 2. Hablé de tener disposición de hacer una relación, una prioridad. Si esta persona no considera el amor como algo importante, si su pirámide de necesidades está invertido y primero está su trabajo, sus amigos, él, ella mismo, ella misma, sus aficiones, sus padres, sus hijos, el gym, el bar, las fiestas, el partido, o sus amigas, o las pedas, y al final está el amor créeme que tú estarás en esa posición. Siempre tendrás razones para no estar contigo y a veces son personas que ensalzan la vida social por encima de la vida amorosa, prefiriendo antes a sus amigos que a una pareja. Si estás ante una persona así, es por definición insolvente y carece de los medios para costear la relación contigo. Número 3. Hable de tiempo. La persona en sí, debe contar con tiempo, si es una mujer que se la pasa día y noche entrenando en el gimnasio, hablando de dietas, o se la pasa en el salón de belleza, siempre atendiendo a clientes a horas tardes de la noche, o es un hombre que solo habla de trabajo o tiene que estar cuidando de muchas personas, seguramente tú, no tendrás espacio en su agenda. Y lo siento, por mucho que te diga amar, sencillamente es insolvente. Número 4. Dinero. Toqué este tema, porque lo vi de primera mano en mujeres cercanas a mí. Eligieron a hombres basados en X criterio, y jamás por el dinero, no se preocuparon en que el hombre fuera de provecho, tuviera un trabajo o un porvenir. Y al final, lo que tuvieron fue una relación monomaternal, donde ella fue la mamá, y él, el hijo a quien había que estarlo manteniendo. El dinero, aunque no crucial, sí debe ser sensatamente importante porque si sales con una persona, que carece de medios para financiar la relación, entonces al final, te estarás metiendo en una relación por conveniencia, y ojo, no digo que debes irte por el chico que maneja un Ferrari, no, puede ser hasta el humilde albañil, media vez el chico tiene hambre de superarse, ese es el indicado, hombres con tiempo y porvenir, venir hay, quien tiene tiempo para el amor, también tiene tiempo para superarse y viceversa, toma a bien mis consejos, si alguien te quiere amar, Primero revisa si esta persona es totalmente solvente. en caso contrario jugarás a sufrir. Recuerda, e inspirándome en un cantante muy odiado estos días, si la persona que te ama es insolvente, es porque tu amor es muy caro, y solo lo pueden pagar aquellos que tienen los medios. El dinero no es tan importante, pero lo demás sí, que te trate como prioridad, que le dé a la relación el espacio que merece, y que dedique tiempo. Hay una frase que desde luego impactó hace unos días. Y cuando lo publiqué, a muchas personas les gustó, y dice así, una mujer segura de sí misma, no tiene miedo de vivir sola, tiene miedo de vivir mal acompañada. La verdad, es que me encantó tanto esta frase, y su significado, que decidí volver a publicarlo en este video, pues seguido de esta frase, el resto del mensaje decía así, una mujer segura de sí misma, no tiene miedo de vivir sola, tiene miedo de vivir mal acompañada. Es por eso que es tan cuidadosa con quien mete a su vida, no porque quiere sentirse superior a los demás, es lo que con el tiempo aprendió a no estar para cualquier persona. Hoy sus ganas de amar, no las gobierna la necesidad, el apuro o la urgencia, en realidad poco le importa quedar sola, hasta la vejez, porque entiende que vale más la pena vivir años con canas en la cabeza, estando sola pero en paz, que llegando a esa edad con lágrimas diarias en los ojos, que a la tumba todos hemos de irnos solos. Así que no importa si se está acompañado o solo, lo importante para ella, es estar bien acompañada. Es sencillo juzgarla desde fuera, pero es más sencillo si viéramos todo el dolor que ella ha tenido que vivir, y por qué ahora se siente así. Tan cuidadosa de quien ama, porque en el pasado dio su amor, y en su lugar le ofrecieron dolor, agonía y tristeza. Por eso ella es así, se si ha vuelto segura de sí misma, comprende que no va a estar para cualquiera, que su amor tiene mucho valor y que se entregará solo a quien sepa quererla de verdad, y quien sepa conservarla bien. Este mensaje me gustó mucho, porque es una reflexión, que nos enseña a tener cuidado con quien nos relacionamos. Da igual si somos hombres, o mujeres, lo importante es entender, que así como hay mujeres buenas, las hay malas, así como hay hombres buenos, los hay malos. Esos últimos, son de los que nos tenemos que cuidar, porque no podemos truncar una buena relación, solo porque una persona no sabe amar. Aprender a regalar ausencia a quienes no valoran nuestra presencia, es un acto de amor propio. Porque la otra persona, nos hace perder nuestro tiempo, y no somos tan importantes para ellas. No hay nada de malo en renunciar a un mal amor, lo malo es tener que soportarlo por miedo. Miedo a que nos dejen, miedo a que no nos amen. Y termino este video, diciendo esta famosa frase. A los que juegan a perderte, déjales ganar.